Eh, señores, quiero presentarles a mi otro amiguito. Hace poco se dio una conferencia singular que llevaba por nombre ¿Hacia dónde va? Una pregunta, la pregunta era ¿Hacia dónde va Cuba? Y en ese panel, ese panel participaron como invitados Eliezer, Eliezer Ávila, Gloria Álvarez, y a Ciel Babastro. Tremendos personajes estos, ¿no? Unos amiguitos que... ¿Qué les puedo decir de ellos? Eh, pues nada. Voy a, a presentarlos uno por uno, aunque muchos ya lo conocen. Y vamos a comentarlo. ¿no? nos no vamos a hacer a los tres hoy. Hoy a, a, al amiguito que invito hoy es a Ciel Babastro. A Ciel Babastro es... Eh, es un realizador audiovisual, hace mayormente videos musicales y es el tipo que hizo el video de Patria y Vida. Entonces lo que vamos a hacer es ver qué dijo eh, Asiel en esta en este evento, en este panel y vamos a comentar un poquito lo que nos cuenta. Déjenme compartirlo en pantalla. Para irlo escuchando, ¿no? Lo vamos escuchando y lo vamos comentando. Deje ver, por aquí lo por aquí lo tengo, por aquí lo tengo. Vamos a ver. Aquí está. Déjeme ponerme pequeñito yo por aquí, para no dejar de escuchar escucharlos, que, eh, eh, para ir comentando lo que nos dice eh, este amiguito nuestro. Recuerden que estamos viendo el segmento Los Amiguitos de Giovanni, ¿no? Y este es el amiguito que nos toca hoy. El segundo, bueno, ya vi, vieron dos amiguitos anteriormente que fueron Gabriel Boris y Rafael Rojas. Ahora vamos a hablar con el amiguito Asiel Babastro. Empezamos por... A ver, aquí yo tengo algunas notas. Algunas notas que hice eh, sobre lo que... Sobre lo que comenta Ciel, pero vamos a escucharlo primero. Eh, lo, lo que dice, ¿no? Vamos a ir escuchándolo y vamos comentándolo. Eh, un placer estar aquí hablando de, de libertad, que es lo que más nos ha faltado siempre a los cubanos. Eh, yo, yo tengo... Primero yo... Escuchen cómo comienza, ¿no? Vamos a hablar de libertad, que es lo que siempre que es lo que siempre le ha faltado a los cubanos. ¿No? Por ahí comienza, la libertad que es lo que siempre le ha faltado a los cubanos. Pero más adelante vamos a ver qué quiere decir así él cuando habla de libertad. Escuchemos aquí, por aquí ya va entrando, va, poco a poco va entrando el en tema. Lo que yo, yo siempre me remito a palabras a los intelectuales, que fue un proceso donde eh, la, la censura tomó eh, a la poesía y al arte por, por el cuello. Eh, y eso lo denotó quizás Virgilio en esa frase en, esa pre en eso que le dijo a, a, a Fidel cuando terminó su discurso, le dijo, comandante, tengo miedo. Tengo mucho miedo. Sí. Interesante que le escoja eh, ese momento específico. no El momento de palabras a los intelectuales de Fidel. Eh, porque, lo, eh, porque fíjense lo que él dice, que la censura... Toma por el cuello al arte. Fue exacta, fue realmente eh, lo que ocurrió en esa, en esa época. Eh, porque, por ejemplo, más o menos por esos años eh, comienza el movimiento de la nueva droga. Por esos años comienza el movimiento de la nueva droga. Hay una, una bulla de fondo, es que están. Eh, están chapeando acá en el, en el complejo. Resulta que hoy tocó mantenimiento. <risas> Nada, esa es la suerte nuestra, ¿no? Eh, bueno, vamos a seguir entonces. Eh, él escoge ese instante preciso, ¿no? El, para, para hacer este punto, que es eh, palabras a los intelectuales y, y lo que ocurre alrededor de esto, lo que está pasando en esos años. Y les quiero hacer un pequeño... Eh, una pequeña anécdota que escuché contar a, a Vicente Felius, el recién fallecido Vicente Felius. Creo que fue en una entrevista que le hizo Edmundo García. Eh, Vicente Felius dice que eh, ellos, al comienzo, no los, los trovadores, estos que, habían, que estaban en aquel entonces en el grupo de experimentación sonora del ICAI y que en esa, en, en, en por esos años forman el movimiento de la Nueva Trova, eh, no eran bien vistos, eran vistos con sospecha. Eh, y cuando se encuentran, creo que fue en Santiago, eh, creo que fue en Santiago, donde tienen un encuentro con, con, con la juventud, con la UJC y con otros dirigentes cubanos. Y luego de una conversación lograron plasmar sus ideas, lograron expresar su estética y pasaron de ser vistos como, eh, como jóvenes irreverentes a, a entenderse como, como personas que eh, se sentían parte del proceso renovador y reivindicador de la Revolución. Es decir que y aquellos que primera vez eh, que, que eran vistos con sospecha se ganaron su espacio se ganaron su espacio y el espacio les fue respetado en medio de ese momento que hacia el, eh, eh, no que, que hacia el Babastro nos está diciendo que el arte fue tomado por el cuello pero además estamos hablando de un periodo en el que hubo una verdadera explosión en el arte cubano, en la poesía, en la novela, en el cine, en la música, en la plástica. Entonces, ¿qué arte fue tomado por el cuello? Eh, porque se tiende a tergiversar la famosa frase de Fidel en las palabras de los intelectuales. Se dice que Fidel dijo, eh, con la revolución todo... Eh, fuera de la revolución eh, nada, ¿no? Y eso no fue lo que dijo Fidel. Fidel dijo que eh, dentro de la revolución todo contra la revolución nada. Es, se podía estar fuera de la revolución, no contra la revolución, que no es lo mismo, ni remotamente. ¿No? Eh, eh, obviamente lo que se está diciendo es que lo que no se iba a permitir que alguien se, se ve, eh, hiciera un arte enemigo que estuviera buscando socavar el, el movimiento que nacía el esfuerzo que nacía, el proyecto de nación que nacía se podía diferir con el proyecto de nación por supuesto se podía criticar el proyecto de nación lo que no se podía hacer era tratar de socavarlo, tratar de derrotarlo, tratar de tumbarlo, como decir en el en algo popular, ¿no? Es decir, que vemos cómo aquí se está tergiversando realmente lo que ocurrió eh, en esos años y, y lo que significó palabras a los intelectuales. Pero vamos a entender realmente por qué él lo dice. ¿no? Poco a poco lo vamos a ir viendo. Él aquí nos, nos va a hablar de cómo es su visión del arte. Escuchen esto. Eh, primero porque eh, si partimos de la reflexión de que todo el arte que se ha facturado dentro de Cuba está eh, de alguna manera eh, inundado de odios o compromisos o miedos o las desventajas que, que implica eh, generar un arte descomprometido en Cuba o un arte al menos eh, honesto dentro de Cuba. Y lo digo por experiencia propia, porque viví 26 años de mi vida ahí adentro. Eh, curioso, Astero, ahora que el, el arte en Cuba... Está contaminada de miedo, no sé por qué, porque el arte en Cuba ha sido siempre bien crítica. Eh, está contaminada, dice él, de compromiso. Y me pregunto yo, ¿acaso se puede hacer un arte que no sea comprometida? Es decir, porque el arte siempre se compromete con algo, ya sea político o estético, moral, pero siempre tiene un compromiso con algo. De lo contrario, es algo completamente vacío. E incluso cuando es vacío, está, siendo, está, está comprometiéndose con alguna expresión. Eh, pero entonces, cuando él habla de este arte completamente independiente, cuando él habla de este arte... Eh, desligada de ideologías y demás realmente de qué nos está hablando eh, yo les voy a mostrar yo les voy a mostrar de qué nos está hablando cuando él dice esto espérense que metí la pata aquí y tumbé el video que estaba compartiendo déjenme asegurarme que lo tengan compartido en pantalla porque lo vamos a seguir eh, lo vamos a seguir utilizando, ¿no? Así asegurarme que esté ahí. Voy a buscarles esto. Vamos a ver un segundito de una realización de El Hermano Abastro. Estoy seguro que todo el mundo haya vi ha visto Patria y Vida, pero vamos a ver esta. Mira, esta es, este es un videoclip que le hizo para los Bambán con Vanessa Formel, un tema que se llama Culpable de Nada. sabiendo que Vamos a pararlo ahí porque realmente quería eh, mostrar algo algo cortito, ¿no? Pero ¿qué vemos en ese video? ¿Cuál es la estética que propone? ¿Cuál es esa arte independiente? Esa arte que... Es decir, lo que estamos viendo es un video eh, primero que muestra a la mujer en la mirada del hombre. Vemos esos rostros de, de una pila de hombres babosos ahí eh, vacilando, eh, un exceso de opulencia, de representando una época que parece los años 50, o algo así, una época que en Cuba fue marcado por el eh, por el juego, marcado eh, por la corrupción. Entonces vemos que esto nos está presentando esto siempre eh, de una manera eh, exotizada, eh, de, no, con, con, una, eh, con una mirada eh, como vanagloriando sus años, esa época, esa estética. Es un arte que propone hedonismo, que propone derroche, que propone consumismo. Eso es lo que él dice. Eh, es, eso es lo, para él lo que es un arte liberada de compromisos, descompromisa, eh, descompromisada, como dice él, o descompromisada. Coño, pues buena mierda de arte que es, ¿no? Oye, eh, gracias a Joandri Batista por la contribución. caparazo para Joandri Batista, que nos hace una contribución al canal por Super Chat. Eh, quiero recordarles que pueden contribuir al canal por Super Chat, por Super Sticker. También lo pueden hacer por las señas que aparecen en el cintillo, allá abajo. Eh, y es importante que lo hagan. No solo, eh, bueno, eh, porque... Eh, porque esto nos ayuda a pagar suscripciones. Eh, para poder traer información. Eh, muchos medios de prensa que, eh, que se quieren utilizar eh, exigen suscripciones, ya sea el País, el New York Times, el Washington Post, eh, que, nos ayudan, eh, que nos ayudan a pues, acceder a la información, a artículos que comentar y, y cosas así, ¿no? Así que el apoyo es bienvenido para... Poder ayudarnos a pagar todas esas cosas que son necesarias para hacer este espacio. Entonces vamos vamos a continuar escuchando qué más nos dice eh, el amiguito Hacielmo Abastro, ¿no? En este espacio que se llama Los Amiguitos de Giovanni. Veamos. Si te digo, para mí la revolución envejeció al punto irreconciliable de encontrar poetas nuevos. No tiene poetas nuevos. O sea, eh, eh, a, a medida que ha ido eh, encontrando a quien intimidar o a quien enjuiciar o a quien manipular a través de... Por ejemplo, yo me, me enteré hace muy poco de algunos videos... Eh, vergonzosos de, de determinados artistas que hablan a favor del, del régimen en Cuba. Pero, y yo siempre me pregunté, pero esto no tiene sentido. O sea, ¿por qué es que está pasando esto? Y, y es que el género, de repente, el, el régimen de repente eh, lo firma en, en situaciones determinadas y comienza a manipular. O sea, desde ahí hasta, por supuesto, la gente que ha logrado conquistar eh, esa retórica eh. Eh, es, es curioso lo que nos dice aquí eh, es curioso lo que nos dice aquí eh, el, el amiguito así el babastro primero dice que la revolución eh, envejeció al punto eh, irreconciliable de encontrar poetas nuevos es decir, él nos está diciendo que la revolución se ha quedado sin poesía. Eh, no. Entonces yo me pregunto, ¿acaso proponen ellos alguna poesía? ¿Qué poesía ofrece la contrarrevolución? ¿Ofreció poesía alguna vez la contrarrevolución? ¿Fue capaz de articular algún tipo de arte relevante? ¿No? Eh, pero además, ¿qué, ¿qué es poesía? Estamos hablando, eh, porque cuando él, él habla de poesía, parece hablar de poesía eh, con P mayúscula, es decir, no poesía de poemas, sino la, la poesía como la poesis, ¿no? Eh, es decir, como esa poesía que encontramos en tantas cosas, eh, incluso de la vida cotidiana. ¿Y acaso, me pregunto yo, no es el sacrificio eh, y el esfuerzo por lograr eh, estos candidatos vacunales que se han podido utilizar en Cuba en tiempos de la pandemia eh, para salvar a un pueblo? ¿No es acaso eso poesía? ¿No son acaso poesía las brigadas médicas y de maestros y de profesionales que ayudan en los lugares más remotos del mundo? ¿No es acaso... Eh, Poesía, el esfuerzo que se hace por mantener un estándar de salud, un estándar de educación, inclusive bajo el bloqueo más férreo, ¿no? Así que yo creo que, pero además, ¿dónde está la poesía en su obra, no? En la obra misma de él, eso que les mostré anteriormente, se puede pensar en Patria y Vida, eh, ¿dónde está la poesía ahí? Entonces también nos habla de artistas manipulados con videos vergonzosos. Claro, es una acusación que lanza a la ligera. No es capaz de decir... Eh, no es capaz de decir que artistas, que videos comprometedores. Es una acusación a la ligera, así tirada al aire, sin una fuente, eh, sin, sin nada que la corrobore. Solo tirada ahí en el aire. Entonces yo me pregunto, esos artistas que hablaban bien de la revolución y la defendían hasta hace muy poco, antes de caer en las garras de Otaola, que sí ha utilizado videos comprometedores, que sí ha utilizado eh, imágenes de artistas para presionarlos, para manipularlos. Eh, estos artistas Cuya opinión cambió bajo la presión de Otaola, pero que antes defendían a la revolución, ¿por qué nunca salieron esos videos comprometedores eh, que tenían para amenazarlos? ¿Por qué no se usaron una vez que cambiaron de opinión? ¿Por qué no los desprestigiaron con esos videos que tenían guardados? Que tú dices que lo habían amenazado. Porque yo que yo sepa, la revolución nunca sacó un video de Alexander Delgado. Tampoco ha sacado uno de December Bueno, ni de Yotuel. ¿Dónde están los videos comprometedores? O es eso o, o tú eres simplemente un cara de tabla. Un descarado que te paras ahí y mientes. Así, a la con tu cara bien seria, como si nada. Eh, porque sí, porque te viene natural eh, mentir. Miren, miren, lo que dice este hombre más adelante. Es eh, chistosa, porque a mí de verdad ya rosa el, el, el chiste. Eh, poesía en Cuba yo no creo que haya allá, porque la postal del, del campesino y de la señora con el tabaco eh, está llena de, de primero de misoginia y de y de hambre y, y, y lo que el, el turista va a retratar a Cuba eh, eh, basado en un vintage y en una eh, en una, digamos, en esa magia que cada vez que me, alguien me habla de eso, honestamente me da mucha soberbia, Porque es que la... A él le da. Eh, a él le da mucha rabia, mucha soberbia. Eh, la vieja del tabaco y el guajiro y le da mucha soberbia el uso de las imágenes vintage y habla de misoginia. Ustedes quieren un machismo más rancio, una manipulación de exoticismo que ese video de Patria y Vida. Eh, esa, esa en, la encueradera de esos tipos ahí mostrándose, eh, qué sé yo, eh, de una manera, con, con, con un machismo barato, eh, el uso de, de, de, de, de, de, del exoticismo de esos cuerpos negros, eh, este tipo me va a hablar a mí de, de misoginia y de poesía, pero además criticando lo vintage, acabamos de ver el video, habla de, de, de vintage y misoginia, ¿no? Acabamos de ver el video de. Eh, el video de, de los Bambán con Vanessa Formel. Ahora miren este. Miren este que les voy a compartir. Este tipo que dice que le. Le provoca soberbia. Le provoca soberbia la misoginia y el uso de esta habana vintage. La magia de. La, la magia de la decadencia, ¿no? Eh, pues mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Este video es de él. Este es el tipo, ¿qué decía él del vintage y la misoginia que le daba soberbia? ¿No? Eh, y el video, por supuesto, con el ligando a Eva, eh, en carros vintage por una vara vintage con decoración vintage, con todos sus tiros esos en sepia. Eh, esa gran poesía en su obra que lo que vemos son... Eh, retazos de cuerpos humanos estos cambios de tiro rápido que nunca, siempre nos, nos, nos muestran un cuerpo fragmentado nunca nos muestran a la persona co completa, ¿no? Eh, entonces eh, y siempre, eso es en todos los videos es la misma estética eh, es el mismo color sepia, eh, el uso de la máquina de humo eh, es, es decir, es tan eh, es tan chippy, ¿no? es tan kitsch. Eh, eh, esto, por favor, este tipo está hablando de poesía, este, con esta chealda visual, porque esto es visual. Eh, esto es cliché del cliché. Entonces, por favor, de verdad que no, no, no se respetan, ¿no? Eh, no se respetan estos artistas. Eh, un par de cositas más que, que, que quería mostrar. Déjenme escorrer para adelante de nuevo el video. Eh, es, es, pero pero es tan obvia la hipocresía de este tipo. Es tan obvia. Tan descarada, ¿no? Eh, coño, hay que tener un poquito de, de, de respeto a uno mismo. Antes de decir estas cosas así eh, a la ligera. Eh, no, estas mentiras descaradas después, después que tiene una obra que, que se puede ver que, que tiene un trabajo donde se puede eh, comprobar toda la sartra de mentiras la sartra de mentiras que está diciendo entonces es decir, no hay un respeto propio no se ama a sí mismo eh, esto es dichavance y es lo que hace este tipo, miren esto a personas uh -huh. eh... Resumiendo un poco lo que me preguntaba, lo que sí creo y está claro es que el arte, la poesía y los artistas modernos descomprometidos con un sistema que ya no responde a nadie ni a ellos mismos, donde ya, por supuesto, después del 27N, que yo creo que sí fue definitivamente el detonante de, de lo que ha sido ahora eh, un poco esta Cuba eh, más deseosa de un cambio, eh, eso fue hecho por jóvenes, artistas, poetas, eh, que aún si, si me preguntas si lo tienen claro, es muy difícil dentro de Cuba tener una idea eh, redonda de lo que es la libertad, primero sí. porque a diferencia de Venezuela, que, que me encantó eh, escuchar a Elisa con, con su intervención. Eh, Venezuela todavía tiene 20 años atrás el, el recuerdo de lo que era un, un, una democracia, o sea, Cuba. Ok, esto hay que digerirlo, eh, esto hay que digerirlo despacito. De nuevo nos habla de un arte descomprometido, el arte moderno descomprometido, pero ya vemos cómo luce ese arte descomprometido, ¿no? Porque el arte sin compromiso, ya sea estético, ya sea moral, ya sea político, el arte sin compromiso es un arte vacuo, vacío completamente, incapaz de decir algo, ¿no? incapaz de mover una fibra. Pero además es egoísta, es muy egoísta, como ese mundo que él refleja en sus videoclips es un mundo... Eh, es un mundo de mucho individualismo, eh, de egos grandes, ¿no? Entonces, dice que el 27 de noviembre fue un despertar. Pero yo recuerdo que el 27 de noviembre lo que yo vi eh, fue un grupo de jóvenes cubanos cantando canciones de Silvio frente a... A el Ministerio de Cultura. Me parecían jóvenes revolucionarios que pedían una especie de renovación, un mayor protagonismo en la revolución, que hablaban de nuevas reivindicaciones. Eh, y lo que me pareció también es que había un proceso que después eh, fue secuestrado por un liderazgo autoproclamado, eh, ese liderazgo de Junior, de Tania Bruguera, eh, no orgánico y vemos que no fue orgánico para nada porque cuando ese liderazgo intentó convocar después del 27 de noviembre no lo siguió nadie, cuando una vez que quedó expuesto quienes eran, una vez que se vio que era gente que era pro, pro bloqueo, gente pro una agenda eh, eh, de Estados Unidos, gente que no eran realmente, que no compartían eh, ideas reivindicadoras, ideas revolucionarias eh, Sino que representaban más bien eh, Una restauración de capitalista, ideas reaccionarias y demás eh, Así que no sé de dónde está sacando él eh, eh, Dónde está sacando él esa interpretación del 27 de noviembre Además dice que es tira por el piso la juventud cubana diciendo que él no cree que lo tengan claro, que no tengan una idea redonda de lo que es la libertad, porque es imposible en Cuba. Es decir, él tiene, él fuera de Cuba, parece que fue que adquirió una idea redonda de la libertad. ¿no? Él ahora parece que, que se le abrió la idea de lo que es una idea redonda de la libertad. Pero veamos qué cosa es la idea, esta idea redonda de la libertad de la que él habla. Miren esto. Eh, la, la, toda la generación mía, que nací en el 89, y mi madre nunca vio la libertad de cerca, ni de cerca. No tienen idea. Yo le cuento a mi madre por mensaje cómo funciona una tarjeta de crédito, cómo es una cuenta tener una cuenta bancaria. O sea Ya vemos, ven lo que es la libertad. Es decir, él, él contarle a él, a su madre, lo que es la libertad, es contarle qué cosa es una tarjeta de crédito. Es contarle qué cosa es una cuenta bancaria. O si sea, la libertad para él, como vemos en sus videos, se refiere al billete, se refiere al consumismo. Este tipo de verdad que de verdad que es obsceno, no es obsceno la forma en que ve el mundo. Pero si quieren ver, si quieren ver obscenidades, miren cómo cierra este hombre. Miren cómo cierra este hombre. Responsabilidad individual ¿eh? y la fe vale. en uh -huh. Cuba, que en Cuba eh, se vende fe, pero no hay. Yo uh -huh. creo que y ahí están todos los regímenes y todas las dictaduras y toda la gente que nunca ha tenido al menos una noción de Dios o a Dios eh, en el camino. O sea, si sí. te das cuenta, todo lo que ha sido al margen de la fe ha generado eh, esas faltas de libertad y eso, esas dictaduras sí, brutísimas. El... Claro, porque era muchísima eh, la libertad que se generó alrededor del de catolicismo de Franco. Era democrático, muy democrático eh, el, el espacio la, eh, era muy, democrática, eh, muy democrático el catolicismo de Videla oh, las libertades que se disfrutaban en el catolicismo de Pinochet esa buenísima eh, iglesia de Inglaterra con, que tiene que, con la monarquía a la cabeza de la misma no, y, sus y sus aventuras coloniales en Sudán o la India. Era muy respetuosa de la paz y de la vida humana. Porque parece que fueron los ateos lo que hicieron la Inquisición. Parece que el secularismo lo que trajo fue oscuridad. Se dan cuenta que estamos frente a un perfecto idiota, un manipulador, un tipo que habla de los de los más grande. Esto es lo que defienden esta gente. Esto es realmente lo que están vendiendo. Yo no sé quién se los compra. Yo no. Yo no compro lo que están vendiendo. Espero que ustedes tampoco.